Que es de José Noelia y Claudia. Eh, vamos con el juego este, que es piedra, papel, tijera. Eh, muy bien, muy bonito todo. Así. Los jugadores de cada color. Eh, atentos por aquí. Eh, lo de diversión asegurada, ¿no? Motor y cognitivo. O sea que por eso estáis seguros que es diversión asegurada, ¿no? Qué bien. Objetivo. Trabajar la fuerza y la resistencia. ¿La fuerza? Hombre. En las piernas. Vale, vale, vale. ¿Y la resistencia? Porque tienes que correr luego para atrás. Vale, vale. Atravesar la línea de fondo saltando por los aros y ganando al rival. poner... Ganar el mayor número de veces también es de consecución, tenéis que decir. El que gana X veces o el que al final del tiempo, gana tantas veces. El tiempo está bien. Aunque lo habéis puesto, es mejor poner primero el tiempo de actividad motora y de después el otro el de tiempo dentro de objetivos. Sí. Eh, Podéis escuchar, no pasa nada. Ya y... y lo de los gráficos, pues que la, las líneas que habéis dibujado son demasiado finas, ponedlas más gordas. O sea, las líneas esas os ponéis, le he dado la acción y le pone ocho, 12, y así se ven. Porque vaya, de principio es que parece que ni hay líneas de movimiento, que le faltarían líneas de movimiento. Y en cuanto a las estas, pues sí, habéis puesto algunas calificaciones y eso que está más o menos bien. Está curioso, sí. Está bien. No es una cosa espectacular, pero está bien. Vamos a, a ver cómo lo hacéis. Bueno, pues yo soy José Más, ella es la que ella. Y vamos a hacer el juego de piedra, papel o tijera. Este juego básicamente consiste en que nos vamos a dividir de listas, corazones, diamantes y tres y nos va a poner cada pelo en una fila aquí, otra fila allí, otra fila allí, otra fila allí. <tose> entonces, el objetivo va a ser, eh, por ejemplo, Claudia estaría aquí, y no iría allí, y tenemos que ir saltando con los pies juntos, ella vendría para acá, y cuando nos encontremos, pues, tendremos que hacer un piedra, pero aquí mira. Piedra, papel o tijera, una, dos y tres. Vale. Una, dos Una, dos y tres. Vale. Como haya marado, pues yo me voy rápidamente al final de mi fila, hasta que el próximo que salga de la fila y le vuelva a parar, ¿vale? Si no me para nadie, pues ya he conseguido un punto al Y el se mirando. salta con los pies juntos, en plan, habría variantes, pero vamos a hacer los pies juntos Y ya está. Así que vamos a dividirnos, en plan, los corazones de aquí, la azúcar aquí, la de aquí, no de aquí. La de aquí. How right. Okay. Y normal. Ahora, uh, ciclo. Ciclo. Ciclo.